Hola, buscadores. Ya que estamos en el nuevo año, vamos a hablar ahora de un tema polémico. Polémico para muchos, para otros no lo será, pero para muchos sí. Supongo que habéis oído hablar mucho de las herencias familiares, de los linajes familiares y de terapias que usan eso pues, para teóricamente arreglar cosas. En esoterismo se explica que nosotros no. Venimos en la misma familia. Eso es difícil de explicar. A ver si lo logro poder explicarlo de manera que se entienda. Primero de todo, el pasado ya no existe. O sea, del todo, realmente. Eso de que, como en otra vida... Bueno, como en mi familia alguien, un ancestro, tuvo un problema... Yo tengo un problema heredado de ellos. Y encima... Uh, yo debo me iría bien o iría bien a la familia que yo arreglara ese problema eso es falso lo siento no es cierto yo Josep Gimbernat, por ejemplo mi linaje Gimbernat, vale yo no nací en otra vida en un Gimbernat. bueno todo puede pasar me refiero que por azar o por la razón que sea puede que hubiera ocurrido una vez pero no es que yo Venga de un linaje familiar realmente. Yo, Josep Chimbernat, no existí nunca antes. Nunca. Ni voy a existir nunca nada más. Nunca más, perdón. <risa> nunca más. Cuando me muera, voy a desaparecer. Josep Chimbernat. Mi personalidad no existió ni va a existir. En eso tienen razón la religión católica, por ejemplo, cuando te dice que no hay más que una sola vida, una sola oportunidad. Tiene toda la razón. Con un fallo. Mi alma, que no es soy Chimbernat, sino mi ser superior, mi verdadera esencia, esta sí que tiene muchas vidas. Bueno, va a vivir muchas vidas, vale. Pero no yo. Por lo tanto, yo no puedo tener nada, ninguna raíz, que me venga de, de esa familia, ¿vale? La personalidad, no. Otra cosa es el cuerpo físico en sí mismo, que genéticamente, mis padres, mi abuelo, etcétera, han ido trasladando una serie de razones físicas, claro que sí. Pero eso no tiene nada que ver conmigo, con yo, para que nos entendamos, ni con mi alma, es... El cuerpo animal, para que nos entendamos, este es el que se va transmitiendo genéticamente cosas. Hay una línea, un linaje biológico que van transmitiendo, pero no es psicológico, ¿eh? es biológico. Ahora bien, cuando el alma desea encarnar para aprender algo, busca entre <ríe> en el menú <ríe> qué familiar, perdón, qué familia... Está disponible para conseguir que la personalidad que tiene que nacer, con la que el alma quiere aprender, pase por las experiencias que el alma necesita que pase. Entonces busca qué familia puede ser interesante. Mi alma, antes de nacer, vio que en la familia Jim Bernat podía nacer y aprender una serie de historias porque era interesante eso, para mí, para mi aprendizaje. Para... Entonces se ponen de acuerdo las almas de los diferentes personajes familiares, ¿vale? sean o no familiares ya, son almas, ¿vale? y dicen, vale, de acuerdo, tú, tú vas, a hacer de... vas a nacer antes y vas a hacer de padre de este que va a nacer y será hijo o hija. ¿vale? Se ponen de acuerdo, a eso se llaman pactos de alma. Claro que hay pactos del alma, sí, y entonces yo nazco en la familia Invernal. vale, de acuerdo, y aprendo las historias y biológicamente tengo el cuerpo que han ido transmitiendo con todos los cambios que han habido a través de los siglos, pues esa familia es invernal, pero no porque se llame invernal, sino porque biológicamente han ido transmitiendo una serie de mm, características biológicas. Vale. Y también de comportamiento y algo psicológico, etcétera, porque se han ido transmitiendo. Cada generación es diferente, cada generación cambia. Pero si yo estoy ahí, no es, y si me pasan cosas, no es porque un familiar antiguamente le pasó algo, sino porque yo, bueno, yo, sí, en otras vidas aprendí algo, por ejemplo, equivocadamente. No porque estuviera en esa familia. podía estar en la familia china, maya, geniata, da igual. ¿vale? Yo tuve un error, algo que ahora tengo que arreglar. Y para eso mi alma me coloca en un lugar donde, por transmisión biológica, está, va, va a salir ese problema. Pero evidentemente, vuelvo a decir, el pasado no existe. No voy a arreglar nada de esa persona antigua si yo arreglo el problema. Voy a arreglarme a mí. Claro que sí, mi problema. No a algo familiar. Lo digo porque ahora se ha puesto de moda, pues para arreglar el linaje familiar. ¿Qué, qué, qué vas a arreglar? Lo que ya pasó. Lo que vas a arreglar en todo caso es, en todo caso, el futuro. No el pasado. El futuro todavía no ha llegado, pero el pasado ya pasó, no existe. Bien, lo que sí es cierto, y ahí es donde podríamos decir que no es falso todo lo que se dice sobre eso, sino que está mal explicado, es que en otra encarnación mía, ¿vale?, lo que decíamos de que ¿vale? yo he tenido mi alma ha tenido varias vidas en varias personalidades, una de esas personalidades, bueno, todas las personalidades interactuaron con el mundo que había, con la gente, etc., y ahí se dice, creamos karma, ¿vale? positivo y negativo. <ríe> karma personal, que luego, en las diferentes vidas posteriores, tenemos que, si es negativo, bueno, recibirlo positivamente o negativamente, tenemos que re revivir ese karma para aprender las lecciones que tocan. vale Pero por el solo hecho de ser un ser humano y participar de la relación humana, participamos muchas veces de situaciones que pueden ser karmáticas negativas pero que no lo he provocado yo sino que por omisión por ejemplo o inconsciencia o ignorancia da igual la sociedad provoca situaciones negativas que luego queda como karma humano no de alguien en concreto karma de la humanidad y eso hay que solucionarlo. por poner un ejemplo que podéis entender fácilmente Ahí, a ver, antiguamente, todavía pasa, pero antiguamente pasaba mucho, los animales eran objetos, tratados como objetos y muy a menudo maltratados. Aparte de ser comida para nosotros, incluso los animales domésticos eran maltratados. Hoy día solo hace falta ver cómo, cómo tratan. Los cazadores, muchas veces, no todos, muchas veces a sus uh, reatas, a sus perros de caza. ¿Mm? No entraremos en el detalle, pero es igual. Uh, hay gente muy poco humana realmente, actualmente, pero es que antes casi todo el mundo lo hacía. Era normal, hoy día se ve mal, pero antiguamente no hace tanto y todavía hay gente que considera que matar toros es un arte, que también son ganas de llegar a esta degeneración. Antiguamente, todo el mundo, no es que pensara que es un arte, podía no gustar, pero era normal, los animales son objetos, muebles. Vale, pues con eso hemos creado un karma, toda la humanidad con los animales, que, que ni te cuento. Entonces, precisamente por eso ha habido tan, tan gran corazón se ha movido tanto el corazón para adoptar y crecer y adoptar esos animales domésticos en el mundo. Nos hemos pasado incluso, no, exageradamente, uh, el buscar, solucionar el sufrimiento de los animales y sobre todo empezando por los animales domésticos, ayudamos a limpiar el karma de la humanidad. No un karma personal. El que yo tenga un perro y lo cuide, un gato o más de uno, da igual. No tiene que ser que yo tengo que limpiar un karma personal mío con un animal porque lo maltraté. Puede ser, pero no necesariamente. La humanidad tiene un karma con los animales. Entonces, cada vez que nosotros arreglamos algo de esto negativo, que la humanidad antiguamente había hecho negativo, ahora estamos ayudando a avanzar la humanidad al quitar karma y peso de la mochila para que podamos seguir avanzando. ¿Verdad que este ejemplo lo podéis entender fácilmente? Pues lo mismo pasa con lo que se llama herencias familiares. La familia no. Determinadas personas que biológicamente pertenecen a un linaje, digamos, familiar, pues causaron algunos problemas, seguro, como todos hemos, nos hemos equivocado muchas veces, pues esos problemas, cuando ahora por biología me vienen, los veo, los vivo, aunque no sea un karma mío, porque yo no tuve ninguna culpa, si yo lo arreglo, si no lo arreglo va a seguir igual, pero si yo lo arreglo, estoy ayudando a avanzar la humanidad. ¿Entendéis? Limpiando karma, podríamos llamarlo karma familiar, pero en realidad es karma humano, karma de la humanidad. Ayudamos a avanzar si limpiamos los problemas que van transmitiendo los linajes familiares. O sea que, como veis, no es tan, ¿cómo se llama eso?, tan tonto o tan absurdo lo de las herencias familiares y todo eso. Pero deberíamos dejar de ser tan autocentrados que todo lo vemos como que tiene que ver conmigo, conmigo, conmigo. No, ¿vale? Nuestra humanidad ya ahora, ya está empezando a subir de nivel y está empezando a quitar... Karma humano, karma de la humanidad que traemos desde hace milenios, ¿vale? Pero que quede claro, tú eres tú, tu pasado, hay cosas kármicas, de acuerdo, personales, que no tienen nada que ver con la familia, que tienes que solucionar. Los karmas familiares, como te dicen en numerología, es bueno que las arreglemos, pero no por nosotros, sino por amor a la humanidad. No sé si he logrado explicarme bien porque es bastante complejo el tema, como habréis visto, y es posible que, pues, que no me haya quedado del todo claro como me gustaría, pero espero sí, que sí, que os haya servido para tener una mayor claridad en este tema. Y como siempre, si tenéis dudas o comentarios, podéis hablaros en los comentarios del, del vídeo, que para eso están Nos vemos en el siguiente vídeo.